Bienvenidos a mi programa Positiva. Hoy te voy a contar todos los mejores momentos de los premios Bridge Awards 2021, una ceremonia de los premios de la música británica donde echaron la casa por la ventana. Lo mejorcito que he visto en premiaciones, en música y en espectáculos en este año que llevo ya el 2001 lleno de color, de emoción, de shows y performance en vivo, una fotografía espectacular y con tremendas presentaciones musicales y los ganadores, bueno esta vez se lo llevaron todas las chicas, Acompáñeme, este es de y te voy a contar cómo fue la velada de los Sprints esta noche del martes del 11 de mayo se presentaron en la ciudad londinense los premios de la música británica de Bridge Awards 2021. La gala comenzó con la clásica alfombra roja donde la modestia se quedó en casa. Después de un año de pospandémico todos concuerdan en lucir con la mejor manera y los mejores glamour. ¡Ay, esos glamoures que asombran, que alucinan. Y así fue como conquistaron a cada uno de los presentadores. Directamente desde la arena O2, con vista del Temesis, se presentó Coldplay bajo el tema High Power. Bajo una lluvia de colores con visas al lado de este de Londres, el grupo cantó acompañado de un grupo de bailarines virtuales en 3D y fuegos pirotécnicos Así dio comienzo a los Premios Británicos de la Música The prince La Red Metropolitana de Londres, que hace circular a más de 11 millones de personas y ya el conocido chuff como se le apoda en el Metro, es el lugar icónico para dar lugar a la presentación de la más nominada de la noche, la cantante de Tualipa, quien otorgó un repaso musical a su carrera acompañando de una coreografía musical espectacular digna de los mejores shows musicales la premiación fue animada por el conductor Jack Wilford Hall, quien ha cubierto el show por cuatro años consecutivos. La ceremonia fue transmitida por la televisión británica en vivo gracias al canal de YouTube The Bridge. La velada continuó con la joven promesa, la cantante Olivia Rodrigo, con el tema Driver License. Bajo un discurso de esperanza sobre los grandes logros y evolución en la medicina sobre la enfermedad del SIDA, continuó la presentación del nominado Year's Years, quien junto al dueto del grande Sir Elton John, interpretó Hope y Isis Same. Sir Elton John, quien aún conserva toda su fuerza, ritmo en su voz y la maestría en el piano, acompaña al joven. Así también se presentó Arlo junto a un grupo de bailarines con una combinación de colores, música y sin parar. Cruzando el Atlántico se encontraba el prestigioso y más tocado tiktoker The Weeknd, quien cambió su característica chaqueta roja por una gabardina color petróleo, cantando su último exitazo Save Your Tears. Como si su presentación ya no fuera suficiente para alegrarnos la ex primera dama Michelle Obama, presentó el premio a la mejor artista internacional masculino, llevándose este galardón weekend. La premiación continuó con el mejor ritmo junto a la ganadora Green Star Griff presentó The Black Hole. La música no paró en toda la noche cuando llegó el momento de Helly One con el Double. Drill, Prince Cut and Asian Different. Los nominados a los Brit A.G. Tracy y John T. Bursley alegraron la noche de la premiación. Como todo en la vida, la ceremonia llegó a su fin. Cerrando la ceremonia con Pink, de forma remota, interpretó Rana Bowman, una potente balada Anywhere Away From Here. Esta presentación fue acompañada por el coro de los barrios londinenses Lucien y Greenwich de NHA Trust. La noche estuvo marcada por la presencia femenina llena de belleza, glamour y sueños logrados a través de una gran profesionalidad y trabajo. Las chicas se llevaron 8 de los 11 premios, entre ellos Little Mix, el río conformado por Twinland, Alayne Pinnock y Perry Edwards, dos de ellas en cinta. Las futuras mamás fueron el toque más dulce de la velada. Por su parte, Taylor Switch es la primera mujer en recibir el premio icónico Globo el los Awards y Dua Lipa, la más premiada, se llevó dos galardones. Dentro de la lista de los ganadores se llevó al mejor Mejor artista revelación Arlo Park Mejor grupo británico Legion Mix Mejor artista masculino J-Hots Mejor artista internacional femenina Billie Eilish Mejor artista femenina Dua Lipa Mejor artista internacional masculino The Weeknd Mejor grupo internacional Hame Mejor sencillo británico Harry Style Por Watermelon Sugar Album Mastercard Dua Lipa Por Future Nostalgia Icono Global los switch. premio del público Red. esto ha sido Positiva, si te ha gustado mi comentario ya sabes, regálame un like y dile a todos tus amigos que aquí está Positiva contándote todas las novedades del espectáculo y todo aquello que debes saber y comentar vamos, suscríbete a mi canal y nos vemos hasta el próximo programa